Bien, muy buenas noches a todos. Estamos muy contentos de tenerlos a cada uno de ustedes en nuestra conferencia el día de hoy, la número 2 de la serie número 4 de nuestra Escuela de Liderazgo o nuestra Escuela de Formación de Líderes. Estamos muy felices porque sabemos muy bien que cada eh, conferencia que damos aprendemos nosotros y seguramente ayudamos a alguna persona que también está eh, interesado en aprender algunas eh, técnicas o temas relacionados a formar líderes de impacto. Como lo habíamos mencionado al comienzo de la primera conferencia, la idea es eh, ayudar a transformar nuestro liderazgo en un liderazgo mucho más eh, con resultados, más efectivo. Por esa razón, cada miércoles nos reunimos para poder desarrollar estos temas que nos ayudan, no solamente a los que desarrollamos algún proyecto eh, de emprendimiento, sino también de trabajo profesional, que muchas veces eh, no es bien desarrollado porque algunos temas no están actualizados en nuestro trabajo diario. Por esa razón, permítanme compartir con ustedes nuestra presentación de esta noche. Mi nombre es Boris Darmon y estamos muy contentos, como le dije, de estar esta noche con cada uno de ustedes. La Escuela de Liderazgo fue creada con el objetivo de que cada una de las personas que asisten a nuestro programa puedan aprender algunas técnicas relacionadas con el liderazgo pero hoy, en la serie número dos de Líderes de Impacto, queremos desarrollar el concepto que nos ayude a transformar equipos, a transformar personas, a hacer que cada uno de nosotros se convierta en un eh, integrante de un equipo de alto rendimiento. Sin duda, más de uno de nosotros se ha preguntado por qué las cosas que hago o por qué las cosas que digo no necesariamente calan hondo en el corazón de las personas. Dos son las razones. Una, puede ser que las personas no estén interesadas. Y dos, es posible que el lenguaje que usamos sea un lenguaje no ad hoc a las personas que asisten a nuestras conferencias. Quizás una de las razones sea esa, porque muchas personas en, eh, con diferentes características asisten a este tipo de conferencias y generalmente esas conferencias están relacionadas ahora, no necesariamente con el deseo o con la... A, aptitud propia de la audiencia porque la audiencia es casi desconocida, pero aún así eh, los asistentes vienen porque tienen algún interés y tratan de captar alguna, algún tema que sea de eh, ayuda para su desarrollo como profesional o como un emprendedor. Muchos de nosotros que en alguna vez hemos estado en alguna clase de liderazgo, seguramente al comienzo cuando escuchamos las charlas no le damos el interés adecuado porque el liderazgo está más en función de de la cualificación más que la cuantificación. Sin embargo, un líder de calidad siempre tendrá resultados cuantitativos que pueda medir en el trabajo que realiza. El liderazgo, en el liderazgo, en realidad, el impacto de un líder puede transformar personas para impactar mediante equipos de alto rendimiento. Es posible en la medida en que el líder desarrolle un trabajo efectivo de tal magnitud que pueda lograr y marcar la diferencia en las cosas que hace. Nuestro objetivo en esta, en esta noche es cómo hacer que nuestro liderazgo impacte a través de otros. Es posible que cuando usted trabaje con un equipo, en el momento en que el equipo está con usted, posiblemente se noten cierto nivel de resultados o de alto rendimiento. Pero a través del tiempo es posible que eso quizás no sea medible porque hacer un seguimiento sobre personas que han logrado desarrollo de liderazgo de impacto es un poco difícil porque cada uno de ellos se convierte en personas autosostenibles, autodisciplinadas y por supuesto automotivadas que desarrollen un trabajo que finalmente ya no depende tanto de quién los formó, sino de ellos mismos. El objetivo del liderazgo de impacto es justamente crear personas que tengan la capacidad de poder autodirigirse y autoliderarse de por sí mismos y que puedan producir resultados en la medida de sus posibilidades, poniéndole todo eh, el esfuerzo posible del aprendizaje y, por supuesto, de llevar a la concreción aquellas ideas que finalmente aprendió en las clases teóricas de liderazgo. Un gran líder... Es el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismos. La mayoría de nosotros somos capaces de poder eh, saber qué es lo que nosotros podemos hacer. O de alguna manera podemos percibir nuestro potencial porque sabemos quiénes somos, y por lo menos, y si no sabemos quiénes somos, por lo menos sabemos qué podemos producir o cómo podemos producir las cosas que hacemos de manera ya sea rutinaria o quizás poniéndole un mayor esfuerzo. En ese sentido, nuestro objetivo en esta noche, como dijimos, es que tú puedas ayudar a las otras personas a cumplir ciertos niveles de efectividad que impactes tú a través de ellos. En realidad, como dice Bob Bennett, el que puede ayudar a otros a descubrir su potencial por sí mismo es un gran líder de impacto. El líder de impacto en equipos generalmente tiene como base para su impacto el coaching. Tal vez una de las palabras que muchos de nosotros de repente no lo sabemos o no lo usamos, o creemos que necesariamente no eh, lo ponemos en práctica, pero empíricamente lo hemos estado realizando. En realidad, el trabajo de un líder de impacto en equipos es el trabajo de fomentar, eh, producir motivación, automotivación en cada uno de los que están en su equipo. Es decir... Eh, se notará el rendimiento personal que tienen ellos en tu equipo y también cómo esto redunda en el equipo mediante el aumento de la conciencia y responsabilidad de eje ejecutiva dentro del equipo y no por la imposición. Yo no sé si alguna vez ustedes han podido ver algunos coaches o entrenadores de equipos de fútbol, básquetbol o de niños, especialmente en el trabajo que se hace con los niños, se puede notar un poco más el sentido que busca el coach de desarrollar responsabilidad individual en cada uno de ellos. Yo tengo un nieto que juega, este, juega para su equipo de la escuela y es un niño que le encanta muchísimo el deporte. Tanto así que él tiene programado cada día sus horas de práctica. Su coach le ha enseñado que el futuro del éxito de su de su rendimiento como miembro del equipo depende de él. Y ese sentido de responsabilidad individual lograda por un líder de impacto, un coach que ha desarrollado en él ese sentido de responsabilidad, no por imposición, sino por un acto de conciencia, ha producido resultados en el equipo. Ha logrado que el equipo se desarrolle y logre campeonatos que hoy, pueden llevar como sus lauros cada vez que van a hacer o participar de una competencia. Entonces, es importante en el liderazgo de impacto a través de otros, que nosotros aprendamos como líderes de impacto a usar una herramienta sumamente importante que se llama coach, coaching, entrenar. Pero no solamente el hecho de entrenar, porque mueve de aquí, corre para allá, sino sobre el redescubrimiento o inicialmente el descubrimiento de la capacidad de uno de los miembros de tu equipo. Algunos utilizan mucho el ejemplo de Messi, otros utilizan eh, algunos otros ejemplos de otros personajes, pero el descubrir la capacidad dormida de un miembro del equipo y potencializarlo es realmente el trabajo de un verdadero coach líder que desarrolla impacto en su equipo. Ahora, a nivel mayor de conciencia, mayor sentido de responsabilidad. Lo he dicho en otras ocasiones y, por supuesto, hoy también quiero repetirlo. Cuanto más consciente sea un miembro del equipo de su responsabilidad en el logro, mayor será su rendimiento individual y colectivo. Sin duda, cuando nosotros formamos un equipo, tiene que haber un sentido de identidad común, y ese sentido de identidad común mueve a todos a ponerse la camiseta para defender los proyectos que el equipo tiene o que el coach le ha planteado para poder tenerlo. Es muy importante para cada uno de nosotros saber que toda persona que forma parte de un equipo debe desarrollar cierto nivel de responsabilidad a través de su rendimiento, para que se vea a través de su rendimiento individual que redunde finalmente en el equipo. Entonces, queda muy claro que para que nosotros podamos lograr impacto, necesitamos impactar primero en uno de los miembros o pues, en su responsabilidad individual y luego tendremos el impacto que queremos en el equipo. Un líder de impacto hace que su equipo sea más que la suma de sus componentes. ¿Qué hace un líder de impacto con su equipo? le ayuda a ver más allá de lo obvio. Muchos líderes quieren impactar estando contentos con lo que mandan a hacer y consiguen el resultado de lo que ellos han mandado, utilizando el concepto del mando, ¿no es cierto? Pero no, muchos de los líderes que tienen mayor impacto son aquellos que pueden hacer que los miembros de su equipo vean más allá de lo que normalmente les enviamos a hacer o que les mandamos a hacer. Que puedan hacer la milla y media adicional como iniciativa propia. Un líder de impacto que hace que su equipo sea más que la suma de sus componentes desarrolla menos su posición desinformada. ¿Qué quiere decir eso? que un líder de impacto que quiere desarrollar un equipo para que impacte en, en los resultados, debe dar la información adecuada, debe entrenar a las personas para que formen su equipo, para que puedan trabajar de manera informada. Es bueno suponer respecto a las, a las cosas que vienen en el futuro, en el proyecto que tenemos, pero una suposición desinformada lo que va a producir es falta de motivación, va a producir un nivel de estancamiento en el, la realización de los proyectos. Pero si nosotros desarrollamos información adecuada, explicamos bien metodologías, planes, proyectos, procesos, que participantes, quiénes se involucran, cuál es la función de cada uno de ellos, vamos a tener mucho mayor información y mayor resultado. Un, un líder que desarrolla impacto a través de su equipo, hace que su equipo conciba cada perspectiva como importante. No le demos a las cosas un nivel de mediocridad cuando nosotros planteamos en nuestro proyecto algún tema que tenga relevancia. Es decir, un verdadero líder que quiere impactar a través de su equipo debe hacer que cada uno de ellos mentalmente pueda visualizar que aquello que se plantea es posible y que es realmente relevante e importante. Un líder que desarrolla impacto a través de su equipo hace que su equipo descubra el talento oculto que hay en sí mismos. Yo recuerdo estaba jugando para un equipo, yo no soy un buen jugador de fútbol, pero quería jugar al fútbol y me presenté a una a un partido que tenía en el domingo un grupo de peruanos amigos allá en los Estados Unidos y el coach me preguntó si a mí me gustaba el fútbol le dije que sí y le dije yo, este, pero ustedes ya están completos, me dijo, yo necesito un jugador que juegue como defensa izquierdo, tú eres izquierdo le dije que no, ¿Vale? intentemos el próximo domingo que tú juegues en esa posición y me fue tan bien que finalmente yo no sabía que podía manejar de manera adecuada el lado izquierdo de la defensa de mi equipo Jugué durante casi 10 años en esa posición y descubrí, o me ayudó mi coach a descubrir un talento que yo no tenía, que estaba oculto. En otros campos de la profesión, del mismo modo. Si bien es cierto, las personas que somos oradores podemos hacer de docentes, tener la capacidad de enseñar en un aula no es igual a tener una exposición en una conferencia. Pero ese talento oculto, lo descubrió un colega mío que me invitó a formar parte de un grupo de docentes en una universidad. La capacidad de un líder que quiere impactar a través de su equipo es descubrir en sus liderados el talento oculto que ellos tienen dentro de sí. También es importante hacer que el equipo se una de tal modo que la unión haga la fuerza. Tanto en las inversiones, tanto en los equipos de desarrollo de, de negocios o en los equipos de liderazgo, ya sea relacionados que tienen que ver con deportes o que tienen que ver con emprendimientos, requerimos tener eh, componentes diversos, unidos para poder lograr sostenibilidad. Y un verdadero líder de impacto logra mayor unión para lograr mayor fuerza en la realización y el logro de potencialidades que están allí de repente que son posibles de lograr. Asimismo, un líder de impacto hace que su equipo sea la suma de sus componentes, no en la aritmética de uno más uno, que es dos, sino que hay un potencial incalculable si nosotros hacemos sinergia entre los talentos de, nuestros, de los componentes de nuestro equipo. Este líder debe lograr que el aporte de sus competencias no solo sea desde sus resultados, sino también desde la, el desarrollo y la experiencia que pueden lograr dentro del equipo. Es importante eso, porque el acto de complementación con los talentos que tiene el equipo es muy importante para hacer un equipo mucho más compacto y, por supuesto, con resultados mucho más impactantes. Utilicemos el, el, el, la experiencia del fútbol. Cuando nosotros vemos... A los, eh, a los componentes o a los jugadores del equipo de, de fútbol del Brasil que juegan en otros equipos. Podemos ver su capacidad y talento que tienen ellos cuando juegan en otros equipos, sobresale. Pero imagínense ahora a todos esos jugadores que sobresalen en sus equipos, ahora vienen a formar el equipo de su país. Imagínense ustedes no es el hecho de que Brasil sea el campeón mundial de los deportes del fútbol, sino que la capacidad que tienen los que están en el equipo es tal que no importa los resultados que tenga, se ve que es un equipo sólido, es un equipo con componentes firmes, que cada uno sabe la función que cumple dentro del equipo y se nota que los resultados serán, por supuesto, siempre óptimos, porque el equipo tiene una coordinación, un trabajo que parece que convivieran juntos por muchos años cuando realmente se reúnen solamente para jugar el partido que representa a sus países. Muchos de nosotros a veces nos fijamos solamente en una persona. Esa persona es talentosa, pero no nos damos cuenta que esa persona es el componente de otro grupo de personas, que no necesariamente es solamente él, sino que es el resultado de otro grupo de personas que también participan del de equipo y que traen los resultados que el equipo logra. Por ejemplo, hay personas que no pueden ver más allá de lo obvio, utilicemos ahora en la parte pragmática o práctica lo que venimos diciendo. De repente alguna persona dice, esta gente es sucia porque ven que alguien bota la basura en la calle. Pero no nos damos cuenta que esa persona que tiene ese tipo de práctica práctica, es una persona que forma parte de una comunidad que también tiene esa práctica. ¿Y por qué ponemos esto como ejemplo? Porque si tú formas un equipo donde todos tienen un sentido de responsabilidad, no habrá gente, si utilizamos el ejemplo de la parábola de la gente que tira basura, no habrá gente tirando basura en la calle. No ser responsable dentro de un equipo, una persona, puede causar tal contagio que el grupo puede verse como un grupo irresponsable, como a veces las comunidades se ven irresponsables. Yo vivo en la capital del Perú, y aquí en la capital del Perú uno puede saber si está pasando de una comunidad a otra, utilizando el lenguaje de la basura. La pregunta es, ¿por qué se ven algunas comunidades limpias y otras sucias? Porque el componente individual está contagiado con un tipo de práctica que finalmente se ve en la comunidad. Del mismo modo en los equipos. Si los equipos tienen componentes importantes donde no se ve solamente lo obvio, que siempre está informado, que tiene perspectivas importantes respecto a cada asunto que se, que se plantea, que sus talentos ocultos están siendo descubiertos y puestos al servicio del equipo, que se unen para formar una fuerza incontenible en el equipo, entonces nos damos cuenta que la suma no es uno más uno igual dos, sino que uno más uno es un potencial incalculable que finalmente se van a ver en los resultados. Eso es lo que tratamos de buscar con este tipo de charlas, que tú formes parte de un equipo donde tú con tus capacidades puedas unirte, complementarte, dentro de un proyecto que finalmente termine siendo un proyecto exitoso porque todos ponemos nuestra parte. Asimismo, para poder desarrollar un equipo de impacto, necesitamos eh, líderes que los objetivos que buscan sean para convertirlos o para poder lograr que sus grupos o equipos de personas sean equipos de alto rendimiento. Para eso necesitamos trabajar la persona no tanto las acciones de la persona. Si tú, por ejemplo, quieres cambiar a una persona que es tardona, que no llega a tiempo a las reuniones, que es una persona irresponsable, una persona que no se hace responsable de sus inversiones, que no se, no se preocupa por enterarse, por averiguar, por informarse, e irresponsablemente actúa dentro del equipo, necesitamos trabajar no tanto sus acciones, sino que necesitamos trabajar su persona. La mayoría de las personas que son irresponsables, que tienen actitudes que son detestables para algunos de nosotros, o de alguna manera nos molestan, no es el hecho en sí de las acciones, sino el hecho de qué es lo que produce esas acciones. Como en un árbol, si tienes una manzana que está apareciendo un poco flaca, un poco podrida o un poco mal formada, no es el problema de la manzana, es el problema del sistema de alimentación o cuidado que tiene la planta. Del mismo modo, si tú quieres formar equipos de alto rendimiento, convertirlos a tus equipos, a las personas que forman parte de tu equipo y desarrollarlos como parte de un compacto que marque la pauta del impacto que quieres desarrollar en un proyecto, necesitas trabajar la persona, no sus acciones. Las acciones van a cambiar o se van a moderar en la medida en que tú trabajes la persona. ¿Cómo? Integrándolos, haciéndolos participativos haciéndolos retadores de proyectos nuevos, de proyectos que impacten su deseo de hacer cosas diferentes y, por supuesto, haciéndolos más prácticos. Hay muchísima gente en el mundo del liderazgo que está hablando mucho de la teoría, está hablando mucho del idealismo, está hablando mucho de lo que dicen que se puede hacer, pero pocos están trabajando el campo de lo que sí se hace. Las cosas concretas se logran en un equipo que tiene idea de qué es lo que tú realmente quieres, le has dado la información adecuada. Por eso, para poder lograr los objetivos y formar un equipo de alto rendimiento, necesitas facilitar su aprendizaje como líder que impacta. Yo no sé si alguno de ustedes, si hubiera cobrado en esta conferencia 100 dólares a cada uno de ustedes, ustedes podrían haber venido a esta conferencia. Posiblemente algunos que tienen el dinero, sí. Algunas otras personas que no tienen el dinero, Inclusive, por más fácil que le, que le sea o más abierto que le sea la conferencia o factible, esa persona generalmente no va a asistir porque sencillamente no le interesa o simplemente no le da la gana o no lo cree importante poder participar de una reunión como esta porque no ve que esa reunión valga la pena. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que muchos de ellos no quieren aprender y el que no quiere aprender generalmente no puede ser parte de un equipo de alto impacto porque el aprendizaje es algo sumamente importante para la transformación de un equipo. También es importante para poder lograr un equipo de alto rendimiento construir el equipo desde su base, de forma práctica. Cuando una vez yo he dirigido algún equipo que me han encargado desde sus inicios, he tratado de ser lo más simple en la explicación, de tal modo que las personas que participaban en el equipo puedan tener muy claro que el objetivo que tenemos lo tienen que hacer también ellos como parte de su propio esfuerzo. Eso es sumamente importante. Para eso hay que comenzar por la base. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué buscas en la vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres desarrollar algo para tu vida ahora solamente o quieres hacerlo de manera permanente? Porque hay personas que quieren solamente pasarla bien, pasar un momento y no necesariamente desarrollar un proyecto que les permita ser sostenibles en el tiempo. Una de las razones es, como les dije, la falta de conocimiento. Y la otra también son sus miedos, basados en paradigmas, en informaciones inadecuadas, en supuestos desinformados que mencionamos en la, en la vista anterior, es importante que el líder encuentre un sentido de ser líder en el equipo. Mucha gente quiere hacer algo, pero no quieren hacerlo en equipo, y creen que solo lo pueden lograr, y lastimosamente la experiencia nos ha mostrado que si tú no te complementas con los mejores, tú vas a ser uno más de los mediocres que forman parte de la soledad, de ese grupo de mediocres que hay en el, en el entorno. Y no te sientas mal si tú estás en ese contexto. Si yo estoy en ese contexto, me sentiría feliz de que alguien me diga que no estoy haciendo bien, estando aislado de un equipo y están simplemente haciendo las cosas a medias, porque solo tú puedes lograr muchas cosas, pero en grupo o en conjunto con tu equipo puedes lograr cosas increíbles. Es importante también para poder desarrollar un equipo de alto rendimiento Desarrollar y potenciar sus talentos y los de ellos. Es decir, no solamente desarrollarlos tú para el equipo, sino de ellos en sí mismos. Lo dijimos en otras palabras en la vista anterior. También es importante que ellos tengan una visión de sí mismos, de cómo van a usar sus talentos y cómo van a aplicarlos y cómo lo van a usar dentro del equipo. Para que un líder pueda lograr un equipo de alto rendimiento, tiene que hacer espacios. Tú no tienes que decirle a tus equipos, hasta cómo tiene que limpiarse la nariz. No tienes que decirle a tus equipos ni qué, ni qué lado pueden usar el peine, si con la mano izquierda o la mano derecha. Deja sus espacios. Permite que ellos mismos se expandan y de alguna manera se equivoquen dentro del equipo porque en algunas cosas que ellos hagan o no hagan o dejen de hacer, van a encontrar una razón de por qué esa situación puede cambiar el rumbo de sus acciones. Hay que descubrir sus fortalezas y que su, que su equipo se descubra a sí mismo, como equipo. Muchos equipos son muy fuertes en un campo, en un área, y otros equipos son más fuertes en otra área. El descubrir esas fortalezas del equipo son claves. Y eso es muy importante para un líder. Que el equipo se convierta en un potencial o que tenga un potencial que sea sostenible. Para eso hay que descubrir las fortalezas del equipo. No todos los equipos sirven para todo es importante que ellos procuren una mejora de sí mismo dentro del equipo. No necesariamente que se conviertan en los más importantes, sino que el, el, el conglomerado de los componentes del equipo se convierta en un apoyo tal, o de tal magnitud, o de tal importancia o relevancia, que la presencia de esa persona pueda ser tan valiosa que cada actitud mejorada mejore también el equipo. Un tema que no podemos dejar de, de mencionar, y lo hemos dado en la conferencia de hace más o menos dos meses atrás, es el tema de la motivación. Muchos líderes no saben motivar, y creen que motivan castigando, criticando, este, hablando mal de aquellas personas que hacen malas cosas o que se equivocan. Hay que incrementar la motivación a través de la valoración de las personas. A los seres humanos nos gusta el alabo. A los seres humanos nos encanta que nos digan lo bueno que somos. Y si hay alguna cosa mala que no hacemos bien, que nos vayan diciendo de a poquito cómo podemos mejorar aquellas cosas. Si tú logras que tu equipo se mantenga motivado, es como tener un, un auto o un avión a full de velocidad con el motor a, a propulsión, a chorro, a toda, a toda fuerza. Vas a ver que los resultados se logran en más corto tiempo y de manera mucho más efectiva. E interés en el liderazgo de impacto y esto forma aquellas personas que desean mejorar los resultados de su liderazgo, que impacten en su equipo, haciendo equipo. Es importante crear interés. Yo no sé cuántos de ustedes en esta noche, al, al ver el título, cómo ser líderes de impacto, decidieron venir a esta conferencia por eso, o de repente simplemente porque les llegó la, la, el anuncio y dijeron, ah, vamos a ver qué es lo que dice Boris, ah, vamos a ver qué es lo que dice esta noche. Pero una cosa sí le voy a decir, mucho de lo que estamos experimentando el liderazgo a través de los, de los años de vida que tenemos, comienza a gustarnos ese hecho de saber que otras personas logran algunas cosas en su vida gracias a que tú lo, mejoraste los resultados de su comportamiento, de su autovaloración y los ayudaste a meterse en un, en un proyecto nuevo que ellos mismos no conocían. Lo que queremos es mejorar los resultados de su liderazgo haciendo equipo. Muchas personas no están esta noche aquí, posiblemente de diferentes negocios, de diferentes empresas, de diferentes emprendimientos, porque a pesar de que se enteraron, se preguntan, ¿para qué voy allí? ¿Soy parte de un equipo? Si las personas entendieran la importancia que tiene ser parte de un equipo, tener un líder o tener un grupo de personas que complementen nuestro trabajo, muchísimos estarían aquí esta noche y sin duda valorando algunas charlas Quedamos, quizás de no tanta importancia tampoco de la importancia del orador pero que siguen algunos temas que valen la pena tomar en cuenta el interés por el liderazgo ayuda a conseguir que sus componentes crezcan como personas, como profesionales y como directivos hay que diseñar futuros desafiantes desde la ilusión al impacto de la realidad yo no sé si usted alguna vez ha querido hacer algo que normalmente no hacía antes, ¿por qué lo quiere hacer? porque se siente motivado, se siente desafiado. No sé si alguna vez le intentaron poner en un cargo que usted se sentía que no era capaz. Pero a pesar de que sentía que no era capaz, usted se sintió desafiado y quiso impactar la realidad y por esa razón formó parte o se involucró en el proyecto. Hay que mejorar las relaciones en el equipo y la organización del equipo. Formar parte de una organización donde hay buenas relaciones donde hay una buena comunicación es algo realmente muy interesante y bonito si ustedes no tienen buenas relaciones con su equipo comiencen a trabajar el proyecto de relaciones interpersonales, el control de nuestras emociones para mejorar esa comunicación que hay entre los equipos una persona que tiene interés en un liderazgo de impacto facilita la gestión de su equipo para que él mismo sea más creativo sea eficaz y también sea eficiente hay que facilitar la gestión es muy fácil ser dictador en un equipo. Es fácil ser un líder impositivo en un equipo. Porque todos van a obedecer porque hay algún interés de por medio. El pago, el puesto, eh, el mantenerle en su trabajo. Muchos son los intereses que pueden mover a las personas a ser parte de nuestro equipo. Pero no solamente eso hay que hacer. Hay que facilitar la gestión, hay que dar espacios para que ellos también contribuyan, contribuyan con sus ideas. También es importante que su equipo se autorregule y aprenda a mejorar de forma constante. Un equipo que no mejora, es un equipo que no crece, que es un equipo que no se sostiene. Yo puedo dar el ejemplo, por ejemplo, de Perú. Cuando Perú tuvo a su entrenador, el señor Gareca, era un equipo ínfimo, era un equipo que no daba resultados. Fueron a la Copa Perú, eh, o a la Copa de, de, de, de América, y comenzaron a crecer cada día, a mejorar de tal modo que ellos mismos se van dando cuenta que era posible ganar el campeonato. Llegaron al tercer puesto seguramente, si antes no hubieran tenido la motivación, la autorregulación, eh, el crecimiento, quizás no habrían llegado ni siquiera a donde habían alcanzado en las, eh, los, las posiciones de los equipos en, en Latinoamérica. Pero ¿dónde estuvo el secreto? En el crecimiento constante, en la mejora constante. ¿Cómo se logra la mejora constante? Por la experiencia. Muchos de nosotros no queremos tener experiencia las equivocaciones, o entrar en un proyecto que de repente no, no me interesa al comienzo, pero de todos modos hay que ingresar, porque el pasar por una situación y tener experiencia positiva o negativa te va a permitir aprender y eso te va a permitir mejorar en la, próxima, en la próxima opción u oportunidad que tengas de involucrarte en un proyecto. También es importante vivir en coherencia. Por eso el interés del liderazgo de impacto desarrolla... Este concepto de ser coherentes y tener bienestar para todos. Cuando nosotros no somos líderes coherentes, generalmente nuestro equipo no tiene motivación, no se esfuerza, no logra objetivos. Hay que ser sostenibles durante un proceso de cambio. ¿Cómo ser sostenibles en un proceso de cambio? Cuando una persona sabe que los cambios son parte de la existencia, son parte de la vida. Los retos, los conflictos, son parte de lo que nosotros tenemos que enfrentar cuando estamos dentro de un equipo. Y esa información es importantísima. Si no logramos informar adecuadamente de esos procesos de cambio y los retos que tenemos en un equipo, posiblemente el equipo no sea sostenible. Hay que fortalecer la confianza en sí mismos y en el líder. Hay un libro escrito por un español hace más o menos 20 años. Se dice que el secreto del crecimiento de un pueblo... Está en la confianza. Y él utiliza la palabra confianza como en la rótula que mueve la pierna para poder correr más rápidamente. Utilizando la parábola, diríamos que es el punto central para el éxito o el fracaso de un pueblo. ¿Por qué? Porque la confianza permite todo. La, la confianza permite al líder desarrollar líderes que puedan ejecutar o que desarrollar una gestión con amplitud. Y del mismo modo, la confianza de un equipo en su líder le permite escuchar las propuestas que el líder tiene. Y eso va a permitir que el líder se, se involucre dentro del equipo a través de las acciones que el equipo realiza y el equipo tenga una factibilidad, hechos concretos respecto a las ideas de su líder, porque ambos han desarrollado cierto nivel de confianza. Fortalecer la confianza en sí mismos y en el equipo es clave. Y por supuesto, como dijimos al comienzo, mejorar las relaciones entre los miembros del equipo. ¿Qué beneficios tienes si desarrollas tus capacidades en procura de un liderazgo de impacto? Mira lo que dice este párrafo. Si mejoras la confianza, comenzando por la tuya, te harás más vulnerable y generarás confianza. No serás el Dios líder ahí arriba, a quien nadie puede hablar, a quien nadie puede consultar, con quien nadie puede reír, con quien nadie puede consultar nada. A mí me gusta muchísimo Cintia Petion como líder. Ella conversa con la gente. Esta mañana mandó un saludo. Hola, chicos, ¿cómo están? Y ese saludo permitió que todos los que estamos en el chat vamos a responderle. Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto de saludarte. Una líder contactándose con su gente. ¿Alguien por ahí le presenta una crítica? Ella contesta, porque el líder que tiene confianza en su equipo y su equipo que confía en ella o en él, desarrolla un cierto nivel de vulnerabilidad donde alguien le puede criticar como también la puede elogiar. Si es la responsabilidad el eje de los resultados de tu liderazgo, evitarás estándares de bajo resultado. La responsabilidad. Hay muchos líderes que no son responsables y no se hacen responsables de los fracasos, solo quieren ser responsables de los éxitos. Y un líder de impacto tiene que ser responsable de todos los resultados que produce su equipo porque él es quien dirige el equipo. Si logras tener reuniones productivas sin evitar el conflicto, no evites, condúcelo, la conversación será empática, lograrás tener un equipo productivo y comunicativo. No. Perdón, no trates de evitar el conflicto, no trates de evitar la, conver, eh, oh, perdón, la controversia dentro de una, de una conversación o comunicación dentro del equipo, porque eso permite contraponer ideas. Lo que sí hay que buscar es la convergencia, la concertación, como decimos en inglés, el agreement, el acuerdo, para poder trabajar un proyecto que nos permita lograr el éxito juntos. Si logras el compromiso en y entre todos los niveles de tu liderazgo, lograrás respeto y avanzarás. Muchos líderes pierden los papeles, no tienen compromiso, no son responsables y el respeto de su equipo es nulo. Tú no puedes lograr avanzar si no logras el respeto y el compromiso tanto de ti hacia tu equipo como de tu equipo hacia ti. Si fomentas la colaboración, en su sentido más intrínseco, es decir, logras que cada uno sienta que es importante en el equipo, darás y tomarás, es decir, recibirás de manera equilibrada entre todos. ¿Qué cosa? La cooperación más alta que puede dar un grupo de personas que sienten que tienen responsabilidad y están identificadas, que se han puesto la camiseta del equipo. Eso es sumamente importante. Muchos de nosotros tal vez no entendemos eso. Cuando uno se pone la camiseta de su país. Yo a veces me pongo la camiseta de mi país cuando veo un partido de fútbol. Y cuando hace un gol, grito con todo el alma, porque hay una identidad dentro de uno que uno no puede negar. Y eso logra cuando hay un sentido intrínseco de responsabilidad respecto a lo que nosotros estamos supuestamente o entendiendo como parte de nuestra identidad en el equipo. ¿Cuáles son los siete pasos que un líder debe tener para poder desarrollar un liderazgo de impacto? Primero, tienes que ser un buen líder. Ser un buen líder es estudiar, es indagar, es negarse, es abstenerse, es hablar cuando debes hablar, es ser parte de esa realidad, ser un líder. No te cuesta, tal vez cuando tienes un líder al cual, al cual tú solo mandas y ellos obedecen, pero cuando tienes un liderazgo de impacto, todos contribuyen, todos son líderes, tú eres uno de ellos, eres la parte importante tal vez porque y conduces el equipo, pero ser líder, un buen líder, es conocer el liderazgo, analizar los, las situaciones de partida, del proceso, de los resultados que esperamos. Hay que ser un líder proactivo, predictivo, casi como un, un adivino, pero por la experiencia que vas ganando a través del tiempo en el trabajo de liderazgo. Número dos, tienes que aprender a escuchar. Dice un refrán que Dios nos dio dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Es verdad. Aprender a desarrollar la escucha activa, a mejorar la comunicación. Yo tengo todo un curso de comunicación asertiva y e didáctica inclusiva que daba en la universidad a los profesores. Es importante no solamente saber hablar bien, con sentido, no solamente la pronunciación de las palabras, sino también utilizar el método adecuado para comunicarse en la tonalidad adecuada en la intensidad de tu rostro, en los gestos, en la manera como tú te comunicas y llegas a las personas. Utilizar, hay que utilizar el lenguaje del oyente, de la cultura del oyente, y eso hará que tu comunicación sea mucho más adecuada. Hay que dejar de ser grupo. El grupo es un componente de individualidades que simplemente cada uno hace su parte, pero mediocremente. Ser parte de un equipo es poner el hombro en el lugar donde corresponde, porque hay un líder que dirige y que conduce y que me enseña cuán importante es mi contribución dentro del equipo, ubicarte en el equipo. Somos verdaderamente un equipo hay que preguntarse. ¿Tú eres parte de eso? ¿Te sientes parte del equipo? Número cuatro, hay que pensar en el equipo, una vez hecho, y en qué situación en la institución y la prioridad profesional que forma parte tu presencia dentro de él? ¿Cómo tú, en qué posición estás dentro de, ese, de esa institución llamada equipo? ¿Cómo son los objetivos? ¿Qué es lo que quiere el equipo? ¿A dónde quieres ir con ellos? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes tú mejorar tu contribución dentro del, del equipo? Número cinco, generar confianza. Lo mencionamos. La base de un equipo está en la confianza. Gana seguridad entre ellos y formas parte de un compacto que tiene grandes resultados. Por supuesto, un equipo que no sabe tomar decisiones no es equipo. Cuando hay que tomar decisiones, alguien tiene que tomar la iniciativa y tiene que desarrollar el sentido de responsabilidad. No podemos todo el tiempo estar planeando, planeando, planeando y no ejecutar cosas. Hay que ejecutar, hay que poner en práctica y para eso necesitamos decidir y hay que tomar bien claro el tiempo en el cual vamos a decir y cómo vamos a contribuir como equipo. Y por supuesto, el funcionamiento como equipo. A veces los equipos son tan lentos porque cada uno está tirando para sí. Todavía no son equipos, son grupos. Pero cuando el equipo está compacto, cuando el equipo está direccionado, está enfocado, la agilidad en la realización de las, de las actividades, el logro de los resultados es mucho más rápido. Y por supuesto, hay una disciplina en el trabajo y por supuesto, se mejora el tiempo en los resultados y en menos tiempo se consigue mucho más. Si logras ser un líder de impacto en tu equipo, tendrás una visión diferente para ver las cosas con otro enfoque. Yo tengo mi enfoque acerca de Novatech, tengo mi enfoque acerca de IPC, tengo mi enfoque acerca de Fit Team, tengo mi enfoque como líder, tengo mi enfoque como, como conferencista. Yo sé más o menos qué visión tengo para las cosas respecto de lo que quiero lograr. Y cada vez que yo hago un curso como este, por ejemplo, este curso de, de, de, de la Escuela de Liderazgo comenzó con una idea. ¿Por qué? Porque pensábamos que las personas que formamos parte de algún negocio, algún emprendimiento, si no aprendemos aquellas habilidades individuales, vamos a terminar siendo, eh, ¿cómo diríamos? Vamos a terminar siendo esclavos de los resultados que no logramos. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos buena comunicación, si no nos... Eh, involucramos con responsabilidad dentro de un proyecto, si simplemente estamos esperando que los demás nos digan lo que tenemos que hacer y nosotros no, no, no formamos, un, no, no desarrollamos una, un nivel de compromiso importante, finalmente vamos a ser simplemente un grupo de mediocres tratando de sobresalir. Diría un grupo de gusanos tratando de salir del barro, pero nunca lo vamos a lograr. Es necesario crear una escuela de líder. es necesario aprender sobre nosotros mismos. Entender dónde estamos, qué es lo que queremos en la vida. No podemos pasarnos la vida simplemente sin hacer nada en un estado de confort, que ya son un conocido para nosotros eso. ¿no? O hay mucha gente que dice: Yo quiero tener dinero suficiente, contar que tenga dinero suficiente. No es el dinero por sí. Porque yo conozco, por ejemplo, una empresa que se llamaba Cruz Azul, que vendía, tenía más o menos unas 300 tiendas a nivel de todo Brasil. Cuando su padre, el padre, el que fundó la, la, la compañía, murió, los cuatro hijos se encargaron de administrar la empresa y en cuatro años destruyeron la empresa y no existe más. Estaban interesados en el dinero, en el dinero que se lograba a través del negocio, pero no estaban interesados en sostener el negocio, en darle continuidad, en descubrir cuál era la razón realmente por qué su padre había realizado, cuál era esa motivación que su padre tenía para crear esa empresa. Se olvidaron de sus inicios. Y por supuesto se olvidaron de su final, terminaron en la bancarrota. Hoy no existe la empresa y por supuesto todos se dispersaron. No tenían un enfoque y una visión de las cosas. Un líder que quiere desarrollar un liderazgo de impacto en su equipo tiene que mejorar su empatía. A veces hay que callar, a veces hay que mirar con alegría, con sonrisa, a pesar de que no quiere sonreír. A veces hay que hacer, como decimos acá en el Perú, papitas corazón. No queda otra más que guardarte esa, esa rabia, ese, ese enojo que tienes o la frustración que tienes hacia algo, hacia alguna reacción de otro y tratar de desarrollar el concepto de acercarte a los demás, acercarte a su corazón, a su mente y tratar de ayudarlo para que pueda crecer y ser parte de tu equipo. Si tú eres un, un líder de impacto, estarás y serás notorio. Te van a ver. En algún momento alguien va a nombrar tu nombre. Ah, fulano de tal, sí lo conozco. Claro. ¿Por qué? Porque un líder de impacto siempre es visto por los demás. No es lo más importante. No es el que más hace. Pero un líder de impacto que impacta en sus acciones, siempre está y se le ve. Naturalmente, la gente lo reconoce como tal. Si eres un líder de impacto, lo que vas a lograr es incrementar tu autoestima como líder. Bueno, en mi propia experiencia, a través de los años, puedo decir que He valorado muchas de las cosas que yo he hecho, gracias al trabajo realizado durante más de 42 años. Desde niño, recuerdo que mi padre a los 8 años me encargaba dirigir un proyecto, poner 600 postes para hacer cercos para el ganado. Tenía 8 años, me ponían cuatro obreros a mi mando. Lo que yo tenía que hacer era lograr que en 15 días el alambrado esté listo para que el ganado pueda entrar allí y comer. Lograrlo me permitía sentirme un hombre capaz, un joven capaz, un niño capaz, porque tenía solamente ocho años. Tú puedes incrementar tu autoestima siendo líder, viendo los resultados. Y eso es lo que queremos que cada uno de ustedes también aprenda en esta noche. Sin algo, este servidor le puede enseñar. Finalmente, si logras ser un equipo de impacto en tu equipo, dejarás de tener miedo al cambio, a lo desconocido, a los momentos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque la experiencia te va a permitir enfrentar los cambios de manera sostenible. Eso es lo que queremos que tú puedas lograr hacer en tu vida como un líder de cambio para desarrollar impacto. ¿Qué va a lograr tu equipo? Si tú logras eso, ¿qué va a lograr tu equipo? Una forma diferente de verte. No te va a ver simplemente como un más como un ser superior, sino como parte de su equipo. Te va, tu equipo va a darse cuenta que nadie sobra, que todos suman en, en el equipo. Eso es sumamente importante porque sumar es ser parte de, y ser parte de te permite crecer juntamente con el equipo. Dirás tú y tu equipo comprobará que se siente mejor, que ellos ya saben de tus dudas y también que saben las dudas de los miembros de tu equipo, que no soy perfecto y que me aceptan, tu equipo va a darse cuenta de que tú eres una persona vulnerable, pero eres capaz de liderar que quieres ayudar y que te complace también, que te ayuden los demás. Eso es algo importantísimo. Cuando tú eres un líder y tu equipo te entiende, ellos te quieren ayudar. Hoy día me llamó una amiga y me dijo, Boris, cuídate, cuida tu salud, que estés bien, eres algo importante para nuestro equipo. Escuchar eso te permite justamente complacer ese sentimiento de autoestima que tú tienes y saber que estás ayudando a alguien y que ellos también te ven que los estás ayudando. Vas a mejorar como persona, la persona va a mejorar, y ellos serán también líderes y mejores profesionales dentro de tu equipo si logras el trabajo en equipo. Vamos finalizando nuestra conferencia. Reflexionemos. ¿Qué crees que sucederá si no te dedicas tiempo necesario para crecer tú como persona? Para ser un líder de impacto, tú tienes que mirarte hacia adentro. Y si tú no te dedicas tiempo para crecer tú como persona, informarte. No necesariamente te tienes que leer 20 libros en un año, pero por lo menos leer aquello que realmente te ayuda, aquello que realmente te ayuda a crecer, a conocer, a tener experiencia, a desarrollar ese equilibrio en tu forma de pensar y actuar para poder buscar una concordancia entre lo que piensas y lo que quieres hacer. Te hago otra pregunta. ¿Qué tiempo inviertes en tu tiempo útil? ¿Cómo es el tiempo útil? Aquel, aquel tiempo que es productivo. Yo sé que ahora tenemos los TikToks, tenemos las, los mensajes de Facebook, las, la, la, las bromas y los chistes. ¿Cuánto tiempo ocupas en tu tiempo útil? Calcula tus horas productivas. Calcula aquellas horas que dedicas para poder desarrollar un proyecto. Un pensamiento concreto que puede llevar a cabo. ¿Cuánto tiempo inviertes en eso? Siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo piensas estar sin hacer cosas diferentes? No, pero si siempre se hicieron así las cosas, ¿para qué voy a hacer algo diferente? ¿Te atreves a construir un té en un equipo? cuando pongo a construirte, hacerte parte de un equipo? Si es que sí, yo te animo a que comiences hoy. Porque comenzar hoy a pensar en estos temas que te acabo de decir como parte de la reflexión, a dedicar tiempo a ti como persona, porque tú eres la materia prima más importante de la productividad. A desarrollar tiempo útil cada vez mayor y perder menos tiempo. De paso, el tiempo es algo que nunca se va a recuperar. A poder hacer cosas diferentes que no te atrevías antes, pero que son productivas, que son importantes, que otros están haciendo a construirte tú como parte de un equipo, a ser parte de, si tú quieres hacer eso, hoy es el momento, de repente tienes algunas preguntas al final de la charla, yo te puedo ayudar, o podemos ayudarte cada uno de nosotros para ayudarte a crecer y hacer cosas diferentes. La tarea de un líder es llevar a su gente desde donde está, hasta donde no haya llegado jamás. Eso hace un líder de impacto. Comienza por sí mismo, comienza a hacer cosas que nunca hizo antes, y que logra cosas diferentes. Henry Kissinger decía, la tarea de un líder es llevar a su gente desde donde está hasta donde no haya llegado jamás. Y eso es un reto importante. Lo haces con tus hijos, lo haces con tu familia, con tu, con tu esposa, con tu compañero de trabajo. Si eres un gerente, un líder, un, un, un impulsador de algo, seguramente estás buscando eso. Llevar a tu equipo, a las personas, a un lugar donde nunca habían hecho cosas. O de repente ni siquiera te interesó, pero no importa. Hoy, espero que esto sea de tu interés y tú puedas hacer eso. Primero, todo buen líder de impacto evoluciona con su equipo. No lo hace solo. Quiere crecer con todos ellos. Hay un tema que no he tratado hoy porque no quiero ser negativo, pero de repente debo mencionarlo para terminar nuestra reunión. Y no con un tema negativo, sino que muchos buenos líderes no impactan porque son egoístas, se reservan las ideas, no la comparten con los demás, se reservan el tiempo, no la comparten con los otros, solamente tienen tiempo para sí mismo y para sus intereses y no se interesan en los intereses de los demás, pero un buen líder de equipo, mi querido amigo, es el líder que impacta evolucionando con los demás. Si tú realmente quieres ser un líder de impacto, tú tienes que desarrollar esa capacidad de hacer que todo tu equipo evolucione contigo, crezca contigo, logre cosas contigo, y verás que la satisfacción es mucho mayor. Seguramente las ideas vertidas en esta noche han causado cierta reflexión en tu mente. Seguramente algunas palabras que yo he dicho o que hemos expresado en esta reunión han dejado algún pensamiento que hoy puedes replicar, que puedes retroalimentar mencionando a los que estamos presentes aquí, a los 30 que estamos aquí, cómo te ha ayudado hoy esta conferencia. Me gustaría que tú te expreses siempre al término de nuestras conferencias, en nuestra reunión de líderes de impacto los miércoles por la noche, a las 8 de la noche hora Perú. Queremos que ustedes no solamente escuchen la charla, sino que también nos digan cómo le hemos ayudado para que esta conferencia pueda tener el sentido de retroalimentación queremos escucharle y expresar cada uno de ustedes de qué manera, en qué punto usted ha sentido que de alguna manera hemos tocado algo que usted hoy va a comenzar a hacer. Queremos escucharle. Por favor, eh, prenda su micrófono y cuéntenos de qué manera esta charla, esta conferencia le ha hecho reflexionar en algún punto. No tenga temor de expresarse. Hágalo, porque de alguna manera quizás algo sucedió en su mente, mientras estábamos presentando la charla, que alguien de repente quiere escuchar y que quiere reflexionar en lo que usted reflexionó. Así que le damos carta abierta a todos para que ustedes puedan expresar lo que ustedes creen que esta conferencia les ayudó esta noche. Les escucho y los que están aquí, escuchen por favor, si tienen algún comentario respecto a lo que dicen nuestros compañeros, díganlo también. Adelante Josefina, prendiste tu micrófono. Muchas gracias. La verdad, uh, muy interesante este tema. No sabría qué decir que aprendí porque aprendí muchas cosas, pero en mi trabajo desarrollo una parte de liderazgo porque entreno personal personal en el área médica y algo que me gusta del tema es la empatía eh, como líderes tener empatía y trabajar con gente no es fácil. El trabajo sí. más difícil que hay es trabajar con nosotros los seres humanos que pues somos un poco complicados y todos somos diferentes. Entonces conocer el ser humano e identificarse con él como persona y, tener, y conocer la personalidad y poder trabajar con ellos en, en su, en, de donde vienen, en su ambiente, donde, ellos, donde la persona se ha desarrollado, eh, es, es bonito llegar a, a eso. Entonces, cuando se conoce a la persona y se sabe de dónde viene, se puede hacer un, un mayor liderazgo y se crece y se siente mucha satisfacción. Cuando yo entreno a una persona, tengo que conocer su personalidad para que mi trabajo pueda ser más eficiente así puedo trabajar mejor. Algunos son más lentos en aprender, otros son muy rápidos y, y, y quieren saber mucho más de lo que yo, de lo que yo sé. Y también tengo que respetar eso y, y aprender de ellos. Uno aprende de las otras personas. Uno nunca lo sabe todo porque todo el mundo así no tenga mucha educación. Algo, algo le enseñan a uno y, y eso. Y también al ser productivos. Me gustó mucho la parte de, de que nosotros aprovechemos el tiempo, de que no todo de verdad que es, en esos hay mucha razón, que no todo, es el dinero no siempre da sentido a la vida 100%. Muchas otras cosas de mucho más valor. Entonces, eso me gustó y muchas gracias. Excelente, Josefina. Hay una expresión que me hiciste recordar que mi padre decía que a las, a las vacas, si tú quieres hacer que ellas caminen hacia adelante, les tuerces el rabo. Pero a las personas tienes que impactar sus mentes. Exacto. es una de las cosas del que tiene que ver con la empatía no esa persona me trató bien esa persona me llegó a mi corazón tocó lo profundo de mi mente me hizo pensar y eso, ahí trabaja la empatía ahí es donde tú llegas a los lugares donde muchas veces es más productivo, aparentemente no se ve el resultado de inmediato pero en el Exacto. tiempo te vas dando cuenta que es mucho más sostenible que has impactado más profundamente el corazón de esa persona esa es la verdad, muy bien Josefina, gracias por tu contribución y tu comentario, adelante Gloria Adelante, te escuchamos. Buenas noches con todos, doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, justamente la empatía, eso eso es importante, es un tema tan importante para trabajar en equipo. Correcto. Eh, porque nos damos una mano amiga entre todos para salir adelante. Así. Ser empáticos nos ayuda a crecer como seres humanos unos a otros, un buen líder maneja este tema de la mejor forma. Okay. Yo creo que usted ha tocado, ha tocado un buen tema. Gracias. Y sí, la verdad, la verdad que para mí ser empático, ponerme en el lugar de las personas que de repente están sufriendo algún momento difícil, yo las ayudo. Excelente. Las ayudo. No hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta porque el egoísmo es, es un antivalor. Así es. Uno justamente de los problemas que yo mencioné al finalizar es justamente eso, que muchos líderes no impactan en, su, en sus grupos porque se guardan los secretos, no comparten sus ideas, creen que ellos solamente son los creadores de todo, quieren recibir ellos solamente el, el, el halago y eso no tiene que suceder. Vienen, ya vienen tiempos en los cuales un líder de impacto tiene que impactar por ser muchas veces más Sólido, más sobrio, más sostenido, eh, tener una actitud menos impulsiva, que emocionalmente debe ser una persona sostenible. Eso es algo importantísimo. Gracias, Gloria, por tu comentario. Muchísimas gracias. Mientras los demás se animan, demás se anima, aquí tenemos algunos comentarios que hicieron eh, algunas personas que están con nosotros. Buenas noches, dice María Jesús. Buenas noches. La confianza debe ser mutua entre el líder y los miembros del equipo. Me agrada trabajar en equipo. Gracias por tu comentario, María Jesús Flores. Julio García, trabajar en equipo no es fácil, pero sí es más efectivo. Correctamente, así es. Correctamente, Julio, nuestro capacitador de Educación Sin Fronteras y eh, Gloria, trabajar en equipo es lo más importante porque nos damos una mano amiga entre todos para salir adelante. Ser empáticos, ayudamos a crecer a otros. Ese es un buen líder. Claro que sí, Gloria. Lo mencionaste audiblemente. Y Josefina, es muy importante ser productivos, usar el tiempo sabiamente. Excelente tema. Gracias por eso también, Josefina. Adelante, Laura. Tienes la mano levantada. Te damos la palabra. Prende tu micrófono. Te escuchamos. Buenas noches, médico. Buenas noches. Con doctor. ¿Cómo está? Mire, muy bien, bendito sea Dios. Para mí esta conferencia ha sido excelente y ha reafirmado muchos de mis... de mis maneras de conducirme. Convicción. Pero también un líder, un líder es causa, en mi caso, de mucha envidia. <risa> Muchi no mucha, muchísima. Pero en este caso, a lo que lo estamos enfocando por la empresa y por donde te muevas, es ayudar a los otros de tal manera que cuando se ofrezca algo, todos tengamos puesta la camiseta. Así es. De mis trabajos anteriores que han sido en oficinas, eh, de las personas que estaban a mi cargo, cuando se ofrecía quedarse un poquito más tiempo, este, entrarle un trabajo un poquito más pesado, las, que, las personas que estaban en mi cargo eran hombres y mujeres, incluso mayores que yo. Uh -huh. Éramos los únicos disponibles para hacer eso. Yo trabajaba en una notaría pública. Uh -huh. Y había dos notarios. Y entonces teníamos que hacer equipo. Y todo lo que estuvo diciendo reafirmó en mí algo que sin saber yo ya hacía haciendo. No, y otras que para mí han despejado un panorama un poco más grande, porque eh, yo pienso que ante todo y para que crezca, es muy buena la empatía y muchas virtudes que se desarrollan en la convivencia, porque es muy difícil a veces la convivencia con los seres humanos. Así es. Pero ante todo el respeto, Correcto. porque todos somos buenos para algo, todos, todos, todos, Dios nos dio algo bueno. Pero lo que está menos desarrollado hay que fomentarlo para que crezca. Y hay veces que la zona de confort nos atora. Así es. Y cuando tú le entras y, y, y todo lo que usted está diciendo y que nos animemos y que salgamos adelante y que un buen líder hace esto, hace el otro, empuja. No nomás manda, también enseña. Así es. Y ahí es donde a veces... Perdemos como el enfoque de lo que queremos y hay una meta para todos. Y es bien bonito cuando se arriman contigo y te dicen, oye, lo que me pediste quisiera, lo hice así, pero no sé si se pueda mejorar. ¿Tú qué me recomiendas? O oh, tú como jefe, pregúntale, oye, ¿y tú crees que esto se podría mejorar? Y los involucras. Correcto. Para mí toda esta conferencia de hoy ha sido así como remover y acomodar piececitas que incluso yo desconocía que era eso. Sí, excelente, excelente, excelente. Entonces le agradezco muchísimo porque para mí cada conferencia, lamento a veces no entrar a tiempo, pero tengo que hacer muchas cosas para poder estar aquí. Este, eh, En todo aprendes algo, en todo. Y el que se sienta que ya lo sabe todo, pues está perdido porque es el principio del fin. Y yo Así pienso que, yo pienso que todos aprendemos de todos. Así es. De todos. Así es. Hasta la manera de conducirse y de ser amable con las personas. Porque no tiene la culpa de que estemos pasando un mal momento. Así es. Correctamente. Y, veces, y, y eso es lo que yo quería colaborar porque sí si fue, yo decía, ay yo eso lo hago. O eso también me pasa. O yo no sabía que eso era parte de. Excelente. O sea que este, no descubrí América, pero acomodé ahí los, la, las partecitas. Qué bueno. Para eso sirve. Muchas gracias. La experiencia que ustedes tienen lo que hace simplemente es reordenar, reafirmar. Y eso levanta la autoestima porque tú has estado trabajando, quizás sin la orientación de, un, de una clase o de algo teórico, tú has estado Exactamente. haciendo... La intuición que hay en la mente del ser humano es hacia lo ético, hacia lo correcto, hacia lo moral. Y eso es una actitud que normalmente todos lo tenemos. Solamente que hay que ahora eh, sistematizarlo, hay que hacer como una taxonomía, organizarlo de tal modo que nos permita trabajar de manera metodológica, didáctica, ¿no? Uh -huh. De otra manera... ¿Quién sabe Laura? Tú has producido muchísimo y quizás sabiendo todo esto que sabes ahora hubiera producido 10 veces más pero ahora te das cuenta que todavía hay tiempo no hemos perdido tiempo, estamos jóvenes tenemos, aunque sea un día que tengamos para recomendar a un jovencito podemos cambiar la vida del mundo entero yo le voy a contar una experiencia muy interesante eh, que me pasó en mi vida yo tuve un profesor que se llama Ricardo Cabero un boliviano, alto, bigotón que fue mi profesor de oratoria eh, cuando yo terminaba el curso de, de, de la licenciatura recuerdo que en mi segundo año yo estaba tomando un curso con él y un día me encontró en una calle cerca de una iglesia y yo estaba un poco desanimado pero en ese minuto que él pasaba porque iba a una conferencia y entraba a la reunión me vio parado, yo estaba solo allí y me dijo solamente dos palabras me dijo tus padres cuando te formaron solamente uno de los 350 millones de espermatozoides que tenía tu padre, solo uno llegó a la meta, y ese es el campeón, ese eres tú. Se fue, hasta el día de hoy, han pasado cerca de 38 años y no me he olvidado. Aunque sea en el próximo minuto, que tengas al relacionarte con alguien, impacta con una palabra, con un gesto, con una amabilidad, con un también rechazo de aquello que no está bien. También hay que impactar de ese lado para detener aquello que es tóxico, aquello que es malo. No necesariamente ser empático, es simplemente dejar que las personas nos hagan lo que quieren, tampoco es así. Hay que saber mantener el respeto hacia nuestra persona también. Y allí podemos impactar en el mundo, podemos tomar nuevos rumbos, podemos reencursar algo que no estaba bien, o de lo que estaba a medias poder mejorarlo. Y esa es la idea de un líder que impacta, buscar siempre vías de mejoramiento para que cuando el cambio se presente, estemos de tal modo sostenidos, de tal modo que podamos seguir creciendo sin desmayar. Gracias Laura por tu bueno, comentario. Cuando, cuando estábamos pequeños, es, bueno, los, los hermanos mayores generalmente te mandan lo que ellos ya les ordenaron, ¿verdad? Para que tú lo hagas, porque estás más pequeño. Y entonces, un día yo le dije papá, ¿y por qué yo, y por qué yo, y por qué yo? Y me dijo, mi reina, el clavo más derecho es el que recibe más golpe. Los chuecos ya no ocupan de más, de más golpe. Y usted, donde quiera que esté, respete para que lo respeten. Y no se deje, no se pelee, pero no se deje. Yo siempre me pregunté algo interesante que, que acabas de mencionar y decía, ¿por qué me encargan a mí tantas cosas y a los demás nada? porque tú tienes la capacidad, y eso es lo que aprendí en el tiempo, y eso me ayudó a crecer. Muchas veces yo hacía más cosas que los demás, pero no importa, gracias a que sabían que podía tener la capacidad de hacerlo. Qué bueno, gracias por tu comentario, Laura, gracias también a todos los que están aquí. ¿Alguna persona más que quiera dar un comentario más acerca de la conferencia de hoy? Está la puerta abierta para que usted pueda prender su micrófono y comentarnos de qué manera le ayudó esta conferencia a usted esta noche. ¿Hay alguna persona más en esta noche en nuestra reunión? Si no hay ninguna persona más, con muchísimo gusto les quiero decir de todo mi corazón que agradezco a la vida por permitirme tener este espacio en el cual podamos compartir juntos algunas ideas de cómo mejorar nuestra persona y cómo mejorar nuestro liderazgo para poder impactar en la vida de nuestros equipos, de las personas que están en nuestro entorno, de los que trabajan con nosotros o de alguna manera se contactan por algún medio con alguna actividad que nosotros realizamos y que sin duda dejará una huella en el camino de sus vidas. Mis queridos amigos, gracias por estar y ser parte de este momento llamado la Escuela de Liderazgo. Que Dios los bendiga, un servidor de siempre, Boris Darmon, si ustedes quieren tener esta conferencia, lo van a tener en Boris Darmon Canal, en YouTube y también en el Facebook. Pueden buscarlo en Boris Darmon o en YouTube Boris Darmon Canal y compartirlo con otras personas. Que Dios los bendiga, que el Señor nos acompañe y que tenga mucha salud y mucha fuerza. Gracias por estar esta noche aquí.